Hola amigos del canal Hoy en Ya no juego más Vamos a probar un juego que se llama Por tu propia cuenta Se supone que estamos en un búnker Subterráneo En el cual estamos sobreviviendo A algo que está pasando fuera Entonces pues Nos acabamos de despertar en un cuarto de baño se oye una musiquilla de fondo, muy tranquilizante, de piano, muy bonita. Por aquí, eh, Ahí pone algo, encuentra el manual. Bueno, por aquí parece que hay una puerta, pero bueno, podemos correr, movernos hacia todos los lados. Estamos en una sala de estar en el búnker. ¿Ves? Y hay una pantalla que dice Pues aire, seguridad, energía y agua. Bueno, la musiquilla se pone cada vez más. Más fuerte. Bueno, vamos a ver. Aquí está nuestro dormitorio. Eh, eh. Esto parece. Míralo, el manual. Tenemos un botón para reiniciar, un código, algo de 220 para cuando esté lleno y el mapa. Entonces, tenemos que mmm, reparar las cosas o tener un mantenimiento para estar vivos dentro. una radio No me he enterado de nada. Pero bueno. Algo... Falla el agua. Aquí no hay nada de agua. A ver. Vale, estamos ahí. Ah, Waterrom, vale. Waterrom pues es por aquí. Vale, dice que hay filtros en la zona donde está la a y tenemos que llevarla a la D, que es donde estamos. Pues vamos a buscar los filtros. dejarse sencillo por ahora está todo bien mira no ah, mira mira mira esto me ha dado por los colores ah mira hemos cogido los filtros estupendo pues vamos a cambiarlo si se puede Ahora el juego, los gráficos son estupendos. Replays, ¿Eh? replay de water. Ah, mira, hay una rueda. Ah, ya está. Se paró. Ya no tenemos fuga de agua. Ni mal. ¡Yo! ¿Qué ha pasado? Enciende la linterna. ¿Qué ha pasado aquí? Energía. La energía. Hay que restaurarla a 220 voltios. Y después pulsar lo que sea. Pues anda. Uf, esto ya empieza... A... Ah, mira, la palanca. Pero no me vale. Tiene que tener 220 voltios. 220 no sube. ¿Veis? ¿Baja 100 o baja 0? 100. Ah, mira. Puede ser que. ¿Y este? 0. 90. Ah, me parece que es como un juego. 190. 100. O sea, 200, 210, 220. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Esta, esta cosa me sonaba de videojuegos antiguos había que poner combinaciones y ha sido casi intuitivo. ¿Y la radio? ¡Ostras! ¿Y esto? El aire. Y el aire... El aire... Pulsar A para reiniciar. aquí ah mira ya hay un poco ah, lo he visto de casualidad Hold, ah, míralo para resetear el filtro ¡Eh! Dios, ¿Qué pasa aquí Uf. Uf, que pasa que se ha puesto rojo ahora vuelto a aparecer. Seguridad. Otra seguridad. El B, código 7129. Eso lo he visto antes. El código, ¿Sí? que ha fallado la seguridad qué seguridad otra cosa el agua a ver los filtros quién no hay más filtro no veo filtro aquí tampoco Esto, si esto era el dormitorio que ha pasado aquí o oh, oh, una musiquilla que hay al fondo la cama y los filtros la mano ¿Qué es eso? Madre, que mayor cordero Pero... ¡Qué susto! ¿Y la linterna? Te malo Yo, una respiración ya A ver qué hay por ahí Yo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Filtro? Dios santo. ¿Pero eso qué es? Ya... Otra vez... Esto es el aire. ¿El aire y qué más? El aire y la energía. No, no veo nada, el aire primero, el aire era aquí el botón corre, corre, corre no, no funciona, claro, no hay energía 220 30, 100, 90 como antes vamos Dios, que, que salga ahí un bicho o algo A ver el filtro... Ah, que hay que dejarlo pulsado, ¿verdad? Uf, ¡Por Dios, qué mal rato! ¡Ostras! que le ha pasado al búnker? Se ha cambiado todo de sitio. Y los... Como vio la estantería de papa encima que en inglés eh, está distorsionado y está la habitación de antes, pero está cerrada, bloqueada, ¡ay mamá! ¡Ay mamá, Lu! ¡Pim pam! ¿Qué ¿Que se oye? ¿Es por aquí? ¡Abrir la puerta! Ole. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Y qué se oye? ¿Cómo abro la puerta? ¿Una llave o algo? Mi cama, oh. que falla ahora la seguridad, la seguridad que era, oh, oh, el código no es. 4444 Oh oh, se ha abierto una puerta Mira está en orden otra vez Y se ha abierto la puerta El código es 444 ¡Ostras! ¡Jos! La puerta ¿Y dónde voy ahora? Una escalera, pero ¿y la otra? Ay Dios, todo un laberinto. ¿Qué hay aquí? Una radio. Se oye algo, como un, una voz, como un Dios santo, ostras, ¿qué es eso? ¿Eh? Ah, estamos arriba, no puedo pasar, y es que estaba comiendo. la linterna que está fallando para acá y eso hay alguien llorando ahí están cerrados ostras que llora están cerrados ahí La puta que lo parió Qué susto Pero estoy encerrado Otra escalera Vámonos ¿no? Sálvese quien pueda po, po, po, po, po. Otra vez No puedo pasar. Ya... ¿Qué? ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Se ha callado todo. No, eso quisiera yo oh oh, están todas las paredes llenas de de, de letras oh, oh, oh, fuera, out 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 y fuera que había, he visto algo brillar mira 0 2, 2 1 salida está abierto ya la luz blanca que se ha cerrado ¡Ah! ¡Ah! Me cago en la madre que lo parió. ¿Qué ha pasado? No ha comido algo. No podíamos escapar, no podía hacer nada. Es una pasada. Qué pánico. Yo tengo los ojos tallorosos del susto. Por Dios bueno como es habitual en el canal vamos a valorar el juego valoramos sobre 10 puntos gráficos ambientación sonidos terribles o sea terrible de bueno Pua, ingeniero de sonido yo le pongo un 10 me, me ha encantado un 10 pero pero pero como es habitual en el canal y tenemos que quejarnos no sé qué ha pasado al final y se queda en un 9. No sé si estarán de acuerdo o no. Si alguien lo ha jugado, pues pues que explique qué es lo que ha pasado al final. Pero creo que nos ha pillado un bicho. O sea, estamos encerrados y no ha pillado un bicho. Pues bueno. Gracias por jugar. Joder. Que el juego lo han hecho en cuatro semanas por cinco estudiantes. Coño, pues poner a estudiar en vez de hacer estos juegos. Que acojona. Pero bueno, gracias. Y bueno, les recuerdo que en el canal hay muchos más juegos de, de terror de este tipo. lo hay también raros y hay también juegos retro explicados. Unos son gameplay, otros son grabados y después comentados. Pero eh, como el gameplay no hay nada. Así que por favor revisad las listas, los juegos que hay. Os pongo alguno aquí para que los veáis. Si os ha gustado suscribiros al canal. Y chao y hasta la próxima.